Hola, buscadores. En el anterior vídeo oh, tuve que explicaros, porque me lo habíais preguntado, eh, qué eran el busca los buscadores, el buscador azul, violeta, blanco, por qué había los colores, etcétera. Y ahora tengo que explicaros que acabo de añadir otro buscador. ¿Sí? Al empezar el año, este nuevo año, 2023, eh, debido a todos los proyectos que estoy realizando, poniendo en marcha, hay uno que... Está complementando lo que ya tenía. Uh, os comento que antiguamente, más de uno ya lo sabéis, pero si no os lo comento, yo era y sigo siendo presidente de una asociación sin ánimo de lucro que fundamos, mi hijo y yo, para ayudar a divulgar de manera gratuita, sin ánimo de lucro, nada de en plan profesorio, cobro, etc. No, no, dar conocimiento de crecimiento personal y espiritual al mundo al mundo en general, en mi caso en nuestro caso era para el pueblo donde estábamos viviendo estábamos viviendo en Pineda de Mar y empezamos a dar un curso y luego cuando se terminó ese curso de crecimiento personal con la gente que estaba interesada decidimos fundar entre todos ¿eh? y de manera democrática pues una asociación sin ánimo de lucro con todos los papeles en regla etcétera, para digamos que poder dar no solamente de nosotros, mi hijo y yo, sino también otras personas, cursos de todo lo que tuviera que ver con crecimiento personal. En principio, gratuito. Lógicamente, hay cursos que no se podían hacer gratuitos, se tenían que pagar, pero siempre a un precio eh, mucho menor de lo que normalmente se suele hacer. Eso es lo que hicimos. Y estuvimos siete años, pero por la historia de la pandemia tuvimos que cerrar el local, dejamos de funcionar, etcétera. La asociación no desapareció, no la cerramos, pero sí su actividad. Se quedó inoperativa y evidentemente sin socios que quisieran participar porque no podían, no había lugar, etc. ¿no? Luego yo me cambié de sitio. Y ahora, en este momento, como ya sabéis la mayoría de vosotros, estoy en una masía, una casa rural, donde hay turismo rural por un lado, de eso se ocupa mi hijo, y además pues la escuela de sabiduría online la estoy poniendo... En parte, lógicamente, porque estamos alejados de la civilización, por lo tanto no es fácil que la gente venga aquí, pero lo estamos poniendo en marcha para poder dar como mínimo seminarios, talleres de fin de semana, cosas así. Vale. Una de las, de los proyectos, uno de los proyectos que tenía preparado, pero que no podía poner en práctica hasta hace nada, era abrir de nuevo la asociación cambien Como estoy viviendo aquí y no en Pineda, no puedo abrirla allí porque yo no, no estoy allí, no puedo llegar ahí. Entonces decidí abrirla aquí arriba, en la montaña donde estamos, y, eh, digamos, eh, ponerla fácil para que al menos una vez al mes pudiéramos hacer un día de actividades gratuitas. Esto es lo que hemos montado. Ya ha empezado, ¿vale? El, una vez al mes, el cuarto domingo del mes. Estamos haciendo esto y lo vamos a hacer, lo podréis ver anunciado, que el día 22 de enero vamos a hacer actividades con, en este caso, canto, canto, concierto de gongs, la meditación del mes, etc. ¿vale? Bien, la asociación tiene ese apartado gratuito que va a mantenerse siempre, una vez al mes, vale gratuitamente. Si se puede hacer otras cosas gratuitas, las vamos a hacer. Digo que no. Y no solo es presencial. Voy a intentar aprovechar las nuevas tecnologías para que esto se pueda difundir pues en YouTube o de la manera que sea a través de Internet. Para todos los que estoy, estáis fuera. Los que fuera me refiero de aquí. De, de, de que no estáis cerca de donde estoy yo. Y entonces no podéis venir físicamente. Pues como mínimo se va a grabar o se van a hacer charlas en directo, etc. Y es algo gratuito, sin compromiso, todos os podéis apuntar ¿eh? a estar ahí, a ser socios, entre comillas, es un decir, ¿vale? Porque no implica ningún compromiso ni nada, ¿no? Ni económico. Pero sí es cierto que hay una serie de gastos, que ahora mismo voy a tener que comprar unas 20 sillas <risa> por la gente que viene, ¿vale? Y pues hay, bueno, luz, gas, calefacción, gastos, ¿vale? Que mmm, repercuten sobre mí. Y eh, bueno, pues como me lo pidieron también los antiguos, varios de los antiguos socios de la asociación cuando estaba en Pineda, me lo han pedido ahora, pues voy a poner para quien quiera lo que se llama el buscador verde. Le he añadido a la serie de buscadores, azul, violeta y blanco, pues el buscador verde, que es el primero de todos, para que quien quiera voluntariamente, no hace falta apuntarse a ser buscador verde para venir o participar en las actividades de, de la asociación también. Es gratuito, va a seguir siendo gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Pero quien quiera colaborar, ayudar a dar energía, dar dinero, cosas de ese estilo, para ayudar a mantener esto y ampliar las actividades porque si hay un, un mínimo de entradas, podemos hacer venir a alguien que dé algún taller, aunque cobre poco, pero que cobre lo mismo que hacíamos en la otra asociación. Pues aún así se necesita algo de dinero, poco, pero algo. Entonces, pues la, eh, el buscador verde podrá quien quiera apuntarse y tiene un coste de 5 euros al mes. Habrá, hay y habrá transparencia total, lo que se gasta, lo que se recibe por ese lado, no va a mi escuela de sabiduría en el sentido de que lo cobro yo por mi trabajo, no, ¿vale? Va directamente a gastos y a posibles eh, nuevas actividades, etcétera, que tengan que ver con eso, ¿vale? O sea, que no es, forma la parte de la asociación sin ánimo de lucro, solo que he fusionado para ser más práctico para todo el mundo y para mí también, la, la manera de participar. Entonces, el buscador verde tiene una serie de ventajas. También habrá descuento para los cursos que doy en, la, en, en, mi, en mi escuela, tanto los presenciales como los que son a distancia, online, etc. Habrá un pequeño descuento, un 10% de descuento tendréis los que se quieran ayudar a, con, a contribuir en que la asociación siga funcionando y siga haciendo más y más actividades para que pueda expandirse. ¿vale? Color verde. Antes he explicado en el otro vídeo, he explicado el por qué usábamos el color. ¿Vale? Pues el color verde es el color del chakra cardíaco. Es por amor que se hace. Yo hago la asociación también, participo en ella, me gasto la energía y más de una vez dinero también he puesto evidentemente por amor. Amor al universo, amor a la humanidad y quien se apunte, pues vamos a poner también color verde porque está trabajando el chakra cardíaco, evidentemente, ¿de acuerdo? Viene de ahí. El, el precio he puesto 5 porque es, más, es el más simple, un pequeño billete de 5 euros que no es nada, hoy día, evidentemente, pero mmm, no había otro número maestro, habían los 11, 22 y 33 que representan los otros tres y aquí simplemente lo he dejado en 5 euros y ya está. Bien, si tenéis cualquier duda y lo sabéis, preguntad en los comentarios, y ahí nos volvemos en el próximo, nos volvemos a ver en el próximo vídeo.